Pues aquí no venimos nada más a, a, este, a quitarles el trabajo a los, a los americanos. Uno viene por necesidad, por tener una mejor vida en México, porque aquí nosotros no tenemos una buena vida tampoco, porque uno trabaja de, pues, para pagar lo que se tiene que pagar aquí, la renta, los billetes y todo eso. Entonces, lo poco que uno gana, pues a veces todo lo mandan para México. The work, the work of the given the uncertain status of our clients, given their lack of trust in um, the US legal system, uh, given the fact that uh, it's difficult for them to find work. But now, with recent uh, events at the national level, um, it's become even more difficult because hardly a day goes by that our clients, our potential clients, don't read Um, in or don't see in uh, Spanish language media stories of uh, undocumented uh, people being picked up by ICE in the courts often the violations of law we see are perpetrated by people who are repeat Customers. They're people who have been sued, have been fined uh, in the past. Um, and usually if we find wage theft, it isn't just wage theft. Um, they won't be insured for worker's comp. They won't be properly licensed. They won't have permits that they may need to have. Yo me siento abusado por parte de él. Me siento abusado. ¿Cree que abusaría del sistema si los trabajadores fueran americanos? No. No. No, no, es, es distinto. Es, es, en eso es muy distinto. Cuando un trabajador es vulnerable porque de su estatus de integración o porque tienen un registro criminal y no están completamente honestos sobre eso para obtener un trabajo, Um, they are much more vulnerable it, and it is the vulnerable worker that gets exploited, worse than all. It's, a, it's, it's the vulnerable worker um, who uh, is most exploited, is most uh, often cheated and, and employers do that because they understand that um, they hold all the cards. A mí se me hizo raro porque éramos más o menos como 15 empleados ahí en la lavandería y solamente creo que cuatro eran los que tenían un seguro social bueno. Yo dije, pues se me hace raro, los demás también. Ya ni siquiera me estaba contestando la llamada de que no, no te voy a pagar, no tengo por qué pagarte, no tienes un seguro. No, no se deja de que abusen de ellos en el trabajo porque a lo mejor tienen temor de que no puedan encontrar otro trabajo se quedan ahí a ah, que los estén explotando y nosotros no nosotros no nos dejamos de nadie Yo conozco varias gente que así está o sea, por tener mínimo algún trabajo algún recurso verdad se si aguantan El simple hecho de poder tener una licencia para conducir ya sería una ventaja. Entonces esta persona me dijo, ¿sabes qué? Si tú no tienes licencia, tú vas a tener que comprar tu propio vehículo para poder trabajar conmigo. Uh, me vine cuando estaba chiquitito con mi mamá. Tengo una hija que tiene 11 meses y un niño que tiene 2 uh, años. Me gusta apoyarlos en eso, que ellos se sientan como igual como todos los demás y que nunca se sientan como que son porque su color de piel, morenitos que yo creo, quiero quiero que tengan la confianza de que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieren y que somos todos igual. Recuperé eso y más que nada recuperé la confianza, este, justicia, uh, que es más importante para mí y, este, y fue posible por el proyecto, si no yo no sé uh, otras opciones por ahí que hay. At the project, we tried to level the playing field to them so that workers who may be otherwise vulnerable at least have legal options available to them. Si, abusan de de ellos. Los pues que denuncien, porque hay derechos, aunque estemos este de que no tengamos papeles, tenemos derechos. rights. Sí, mucha gente americana, dice, oh, es eres ilegal, es un crimen. Deberían de hacer las cosas de la manera que es. Yo pienso que si ellos estuvieran en nuestros zapatos, verían que no es tan fácil, ¿verdad? So it becomes important for us as advocates of the ethnic community to dig deeper, to be more resourceful, uh, and to find ways of supporting um, the legitimate claims of um, hardworking, uh, decent laborers who just want to be paid ages.